Hola, este es el tercer tutorial en el que estamos aprendiendo a mostrar imágenes por pantallas utilizando memorias. En este tutorial vamos a seguir utilizando cuentas en decimal y vamos a mostrar la imagen en una fila y columna cualquiera de la VGA. En el anterior tutorial vimos cómo mostrar una imagen en una cuadrícula de 10x10. Eran 10x10 porque estamos utilizando contadores decimales. En general va a ser mejor utilizar números potencias de 2, ya que los contadores van a ser binarios. Lo comenté por encima en el otro tutorial pero el hecho de dibujar una cuadrícula es bastante utilizado en los videojuegos antiguos por ejemplo aquí vemos en el videojuego Zelda que podemos adivinar que hay una cuadrícula de fondo he dibujado una cuadrícula por encima y más o menos se ve que los objetos están cuadriculados si sí, es verdad que hay ciertos objetos que están divididos a la mitad y esto es porque hay algunos objetos que ocupan dos cuadrículas y bueno, esta cuadrícula la he dibujado yo por encima, seguramente no esté del todo bien hecha. Vimos que para hacer el circuito que dibujase una imagen en una cuadrícula, este circuito no era muy complicado. Utilizaba unos multiplexores y unos comparadores. Hoy lo que haremos es ver cómo dibujar imágenes en cualquier punto de la pantalla, no solamente restringiéndonos a las cuadrículas que tengamos definidas. Vamos a ver cómo dibujar imágenes en cualquier punto de la pantalla. Imaginémonos que queremos pintar nuestra letra, nuestra imagen, de desde la columna 36 a la 45. En este caso no coincide con una cuadrícula. Y también de la posición 50 a la 59 de la fila. Lo que tengo que hacer es lograr que este 36 pase a ser 0, que será mi píxel 0 de la imagen, y este 50 pase a ser 0, que será mi línea 0 de la memoria. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente restando. Si yo resto este 36 a mi posición de la columna, que es 36, da un 0, y este 37 me dará un 1 porque es uno más que el que tenía antes. Igualmente pasa con las filas. Así pues, con un simple restador para la fila que me viene de la VGA y mi posición de la fila, y para la columna que me viene de la VGA y mi posición de columna, obtengo mi columna interior de la imagen. Y por eso lo he llamado INCOL y mi fila interior de la imagen que por eso la he llamado imagen en fila. Bien, Así pues, esta columna interior de mi imagen se corresponde con los números que yo quiero conseguir, de 0 al 9, y esta fila interior de mi imagen se corresponde con los números que quiero conseguir de mi dirección de memoria. Por lo tanto, nuestro diseño original, que era este, en el que fila iba directamente a la dirección y la columna directamente pasaba al multiplexor para seleccionar el bit del dato que me venía de la memoria. Ahora simplemente tengo que ampliar un poquito el diseño e introducir dos restadores. Resto la fila que me llega de la VGA a mi fila de donde quiero pintar mi imagen y resto la columna que me llega de la VGA a la posición de la columna donde quiero pintar. Así pues, esto es sencillo. Sin embargo, a lo mejor te has dado cuenta que no es todo tan sencillo porque si yo lo hago así lo que me va a ocurrir es igual que en el otro caso que voy a pintar AS por todos lados. Estarán un poco desplazadas, ya no estarán centradas en el 0,0 0 porque he desplazado mi posición de fila y mi posición de columna pero estará más o menos así. ¿Cómo evito eso? Quizás ya te lo imaginas. Antes comparaba con una fila y columna de cuadrícula ahora no tengo esa columna y fila de cuadrícula y tengo que comparar entre dos valores y que la columna que me llegue de la VGA esté entre los valores de mi posición de columna y mi posición de columna más 9 que son los valores que yo, yo quiero pintar igualmente para la fila siempre que la fila sea 50 o 59 en este caso voy a pintar mi imagen entonces cuando se cumple esta condición y esta condición es cuando único voy a pintar mi imagen Igual que antes, estas posición de columna y posición de fila pueden ser constantes y la imagen estará fija en la pantalla o pueden ser registros actualizados por máquinas de estados, pulsadores y hará que la imagen se mueva. Si yo tengo mi fantasma aquí y mi posición de columna va apareando, pues el fantasma se va moviendo y tengo un movimiento de nuestro fantasma según cambien mis registros de posición del fantasma. Con esto ya sabemos cómo dibujar una imagen en cualquier punto de la pantalla, ya sea en un punto continuo cualquiera o dentro de una cuadrícula. Con esto ya terminamos este tercer vídeo. Como comentario seguir diciendo que el circuito es bastante sencillo, unos cuantos multiplexores y comparadores, que la memoria tiene que ser rápida para poderlo usar, que... Hemos seguido utilizando memorias de 10x10 y creo que esta va a ser ya la última vez que lo utilicemos y ampliaremos así para las siguientes veces con contadores binarios y sobre todo cómo dibujar imágenes con más colores. Muchas gracias por escuchar y un saludo.